Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube chicos, hoy tenemos el sorteo de este Camp Panzer 07 rh Bueno amigos, ¿cómo están? Vamos a tener que hacer el sorteito, como les decía recién, el show del pasado, pero ahora soy yo del futuro del día 2 Como habíamos anunciado en dicho video, o sea, en this video Ustedes estuvieron dejando acá todos sus comentarios, miren todos los que son, son Realmente una bocha, por no decir, una banda. Mira, boludo. Eh, y, sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Y mandale gas, porque sigue bajando. Traté de dejarle corazoncitos. A ver, los que ya son del canal, hace mucho, viejos seguidores, saben que cuando dejo corazón significa eh, que lo leí. ¿Bien? Y después ya, es que mira, todo es que es imposible leer todo esto, bro. Así que yo les agradezco que hayan participado. Y más, ustedes no digan nada. Pero siempre que hay algo que Wargaming real y cosas... Ustedes participen, aprovechen que WarGaming regala algo, porque no, a mí no me beneficia en nada. Es para ustedes, bro, o sea, tiro encima la, la lámpara. Pero, o sea, traten de participar y me encanta, me encanta que hayan sido todos los que son. Eh, nada, eso, siempre que... O decirle a un amigo, che, boludo, mirá, que están sorteando acá el boludo, Nando está haciendo esto, vení, sumate ahí. Y capaz que tenés la suerte o el culo de salir eh, ganador y joya. Bueno, como dijimos, eh, entonces... Uh, estoy haciendo un quilombo raro Acá, copiamos Copy-paste um, En el videito ese que dijimos Que dejaron todos sus comentarios Hicieron, la verdad que me hacen reír A ver, con los comentarios que dejan son muy, Algunos son muy elocuentes Muy graciosos Eh... Bueno, dale. Y otros ya los conozco. Ustedes son pillos, dejan... Uy, yo nunca gané nada, eh, en mi vida me va muy mal, me separé de mi mujer, de mi novia, eh, mi, mi, mi, me pegan, mis amigos me pegan. Nando, mmm, fíjate. <risa> ¿Qué querés que haga, boludo? O sea, no, no tengo la culpa, bro. Me, me, me hacen dar lástima como si yo pudiera hacer algo, boludo. Y nada, nada, la verdad que no. Eh, es azar, es puro azar. Eh, Voy a estar sacando, como siempre hacemos, eh, un titular y dos suplentes. Voy a sacar dos suplentes. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Por si el titular eh, dejó de jugar eh, o me dice, che, mirá Nando, la verdad que no, se me, no, no quiero jugar nunca más en la vida. Eh, o me dice, eliminé mi cuenta de voto o lo que sea, que sería raro. Pero bueno, por las dudas. Eh, vamos. Cinco. Digo cinco y hago uno, boludo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Go, este es el ganador del Panzer. Mentira. No, del Kampf Panzer 07RH. Go. A ver quién fue el que ganó. Eh, Listo, no ganó no, nadie. De verdad. Me olvidé de poner esto. ¡Qué boludo! Eh, Cierto que hay que ponerle esto. Bueno, pará. Vamos a ponerle un premio y. y two suplentes. Bien. Bueno, vamos. Vamos a darle, ahora sí. Eh, vamos, Para que vean, acá está Campan 7 rh El sorteo es la cosa que estamos viendo acá, el videito este. Ahí están todos sus comentarios: 236, pero muchos son míos, o sea que tiene que haber menos en realidad. A ver: eh, 197, ¿ves? ¿eh? O sea que respondí: 36 y 3, 39. Respondí 39 comentarios, bro. Es un laburito. es el tiempo que lleva a responder comentarios? Un montón, trato de responderlo todos. Dale, ahora sí, vamos. Número, número de premios: recuerden que es un solo tanque y dos suplentes. Pero si, si, si el, el titular se lo otorga a Wargami, ya directamente, listo. Los dos suplentes se eliminan y no sirve para nada. O sea, es solamente una cuestión de, de, de, de, de, de, de protocolos. Dale, ahora sí. Nueve premios, uno, vamos. Cinco, cuatro, Triki, Tuki, uno, go. ¿Quién es el ganador? El ganador es... <coughs> ¿Quién es? Eh, Iván Alexis Wiki Comentario Nick Tromko. Muy buenos videos, no aflojes Un me gusta que habrá sido de él, supongo <ríe> No sé Bueno, entonces es eh, Tromco Tromco, bien, listo eh, Suplente 1 Vamos a ponerle sub 1 eh, ¿Quién es? Evil Enigma Che, escuchen una cosa, les quiero decir algo antes Vamos a estar haciendo Un sorteo Más en la semana pero que va a estar patrocinado por otro canal De unos amigos que está muy bueno Así que después voy a estar diciendo bien Cómo lo vamos a hacer Pero va a estar muy bueno Así que ya saben eh, Siempre tenemos Además les agradezco en serio infinitamente A la gente que, que confía en mi canal Como para ayudarlos también a crecer Con sus otros canales Y, y bueno, de alguna forma bueno Hacer una, una, un tipo de, de colaboración ¿no? Así que nada, en la semana les voy a estar diciendo bien Pero vamos a estar sorteando otras cosillas más Bien, bueno, suplente 2 entonces Es quien, Willy Watt Willy Watka. Willy Wanka. Es, eh, gracias bro, siempre agradecido Por tus sorteos y tus videos, abrazo, miniques Cap eh, Guión bajo Wicox, bien Entonces el ganador es el señor T-R-O-M-K de Kilo O de Oso, pardo o de Oso Pardo. Bueno amigos, les agradezco que hayan estado ahí. Eh, si, si no saliste sorteado, si no saliste ganador del Camp Panzer 07 RH, quédate tranquilo que esta semana vamos a estar haciendo otro sorteo más. Bien. Hoy eh, subo doble video. Subo este alrededor de las 14:45 más o menos. Voy a estar subiéndolo. O antes. 14:30. Pero eh, después a la tarde, tarde, noche va a haber otro. Así que atento. Besos. Los quiero. Chau, chau.